¡Wopa a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Ellie Pintora y aquí estamos con el sorteo de los legendarios del vigésimo aniversario de Pokémon. Y en este caso será el último del aniversario que me queda por repartir. El Pokémon legendario del vigésimo aniversario que toca este mes es Genesect, el legendario oculto de los juegos de Pokémon Blanco y Negro 2 en el 2012. En ese mismo año se hizo un evento especial donde fue repartido vía Wi-Fi. Este GNSet en concreto fue repartido a través de la Nintendo Network de las tiendas Game en noviembre del 2016. Viene con el EOGF, con el ID11016, tiene la habilidad de descarga y los movimientos Technoshock, Bombayman, rayo solar y doble rayo. Nintendo lo repartió a nivel 100 y sin objeto, pero yo lo regalaré con una chapa dorada si lo recoges en Pokémon Sol y Luna, o con una cápsula habilidad, si lo recoges en Pokémon rubí Omega, Zafiro Alfa, X o Y. ¿Y qué debes hacer para llevarte este fantástico Genesis? En este caso es un sorteo de dos estrellas y en la idea de información arriba a la derecha está el vídeo donde se explica el código de estrella y la base de este tipo de sorteo. Pero como sé que al final muchos se lían, voy a hacer un resumen de los requisitos. En primer lugar debes estar suscrito a mi canal de Youtube. En segundo lugar, tienes que darle like a este vídeo, el de sorteo del Genesis, por supuesto, y escribir un comentario donde pongas tu nombre de usuario en Twitter. Y si no te es mucha molestia, te agradecería que escribieras también la versión del juego donde puedes recibir el Genesis. En tercer lugar, debes retuitear el tweet que pongo en mi Twitter y que también tienes en la descripción del vídeo. La fecha tope de participación es hasta el jueves 30 de noviembre del 2017. No me queda nada más que decir que desearles muchísima suerte a todos. Me gustaría recordarles también a todos que en este mes de noviembre hay un importantísimo sorteo en mi canal con motivo de la salida de los juegos de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Y les dejo en la i de información Aquí arriba a la derecha el enlace del vídeo para que puedas participar y llevarte este pedazo de premio que es un juego de esa saga. Espero que les haya gustado, si es así dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Y así de paso tienes la mitad de lo que se necesita para participar. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.